Parece muy importante, a ese instante le dábamos a conocer una noticia, las 40 toneladas que se va a exportar de Quinoa hacia China y se están viendo la apertura también. Esto se tiene que hacer a través precisamente de esos enlaces que está buscando el gobierno, se tiene en puertos chilenos, pero también la opción de buscar otros, Hilo, Puerto Bush buscar otras alternativas, lo mismo usted recuerda los, los tres puertos eh, que han recibido la certificación internacional en fin. vamos a hablar de todo este trabajo junto al gerente ejecutivo de la administración de servicios portuarios de Bolivia David Sánchez está con nosotros, qué gusto David, bienvenido no, muchas gracias Gabriela, eh, muy interesado por hablar sobre lo que es la parte portuaria en Bolivia eh, una evaluación para la gestión 2018 es eh, muy importante toda vez que operadores de comercio exterior eh, transportistas importadores y exportadores eh, están al tanto de lo que va ocurriendo en el quehacer público y privado y es eh, bastante importante analizar toda esta coyuntura 2018, toda la situación eh, después del post aia algunos eh, todavía creen que es por el AIA que se, se siente se está eh, decidiendo varias cosas a nivel de gobierno, a nivel de uh -huh. sector privado. Eh, ya esto se estaba trabajando hace varios años. Pero como que le dijeron hay que acelerar, ¿no? Eh, parte del mensaje? Yo creo que sí haya habido un aceleramiento evidente con lo que hemos escuchado eh, los puertos privados en la hidrovía. Eh, se ha dado ya una decisión importante. Eh, la presencia del presidente Evo en en los puertos de Puerto Suárez, Canal Tamengo, Puerto Quijarro, eh, todo lo que se conoce como la, la puerto cabecera de la hidrovía, eh, fue hace menos de, más de un mes cuando el presidente declaraba puertos internacionales a estos puertos privados. ¿no? Eso es importante que se pueda explicar, son puertos que ya han estado trabajando por la hidrovía, pero que hoy día tienen una competencia eh, de alcance mayor, pues, eh, ...se ha declarado como una zona primaria a estos puertos internacionales... Eh, ...con presencia de entidades como la aduana... ...entidades como el Senasac... ...entidades como eh, los que tienen que ver con la normativa de exportación... ...entidades tal vez el Senavex... ...en fin, toda la, la institucionalidad que hace a la uh -huh. exportación la importación... ...estarán acompañando el trabajo de estos puertos privados... Eh, esta ha sido una decisión de gobierno, ha sido además acompañada por la Dirección de Asuntos Marítimos. También hay que hablar seguramente, invitar a la, a la Naval, a la Dirección de Asuntos Marítimos, quienes han emitido estos informes eh, generando las condiciones de, de los tres puertos. Eh, como que reciben vegetal. carga eh, en unos días más. Eh, exactamente, exactamente eh, hemos escuchado noticias eh, desde Santa Cruz, uh -huh. eh, de la misma gente de despachantes de aduanas, ya informando que a través de los puertos eh, certificados internacionales se, te, se va a recibir una proyección de carga importante desde los Estados Unidos. Una certificación, para tener el, el, el contexto, una certificación internacional implica que llega directo a través de, esa, de la hidrovía, eh, o sea, ya es un, un puerto boliviano, así lo podemos decir. Sí, son puertos declarados internacionales. Eh, porque están vinculados directamente hacia otros países, es decir, son puertos, en este caso vamos a llamar, son puertos cabecera, uh -huh. están al principio de la hidrovía, pero ya eh, con todas las posibilidades de operar carga hacia otros países a través de la hidrovía y declarados, y declarados internacionales porque tienen toda la infraestructura, eh, si usted algún rato puede visitar estos puertos uh -huh. privados, tienen sus muelles, tienen sus grúas, eh, tienen... Eh, toda la parte operativa tiene los espacios correspondientes y ahora con las instituciones del Estado, eh, que ha sido una decisión entiendo estratégica también, eh, tienen hoy día la posibilidad de importar y exportar o de nacionalizar. Eh, productos ahí mismo en el puerto. ¿no? Entonces, se recibe esa mercancía, se hacen los trámites, esa mercancía ingresa o para la exportación esa mercancía tiene todos los documentos de origen para poder ser despachada hacia el Paraguay, Argentina, Uruguay o finalmente hacia Ultramar como que está, se está preparando todo este movimiento, nos explicaba uno de los gerentes también, hace días nada más, y, y bueno, veremos qué pasa con Jennifer, que es donde llega, ¿no? Sí, exactamente, está este puerto, eh, y bueno, nosotros como ASPB, uh -huh. eh, nuestra misión en la hidrovía es eh, concretar espacios que nos han dado la República del Paraguay, más abajo está la República Argentina, y después finalmente Uruguay, eh, para darle una información rapidita, con Uruguay, eh, se ha acordado ya la firma de un acuerdo operativo para el puerto de Nueva Palmira y el puerto de Montevideo con la ASPB. Estaba planificada para esta semana, la próxima, pero por motivos de agenda de algunas autoridades, se está posponiendo para, para los primeros días de enero. Así que estará la gente de la ANP, el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay, el señor Juan José Domínguez. Estará la embajadora del Uruguay, la señora Marión, seguramente autoridades de cancillería para que la ASPB y la ANP puedan firmar eh, principios de enero eh, un acuerdo operativo de tal manera que se tengan las condiciones para usar los puertos de Nueva Palmira y Montevideo. Este es un trabajo ya más operativo, más empresarial. Eso quiere decir que en la hidrovía tenemos ya esos espacios también garantizados para todo lo que es la exportación de, de mercancías que vaya a salir de estos tres puertos bolivianos que están en Puerto uh -huh. Suárez, en Canal Tamengo, hacia, eh, podría ser Uruguay en este caso. Eh, después, el 13 y 14, vamos a estar con la visita del de eh, gerente nacional de Puerto de Buenos Aires. También está en la hidrovía estará el señor Gonzalo Mortola, además que este señor Gonzalo Mortola es presidente de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA de la Organización de Estados Americanos no es poca cosa la visita del señor Mortola. ¿Llega, ¿llega al país? Está planificada una visita acá al país el 13 y 14 de este mes uh -huh. a ver si podemos estar con él también alguna entrevista para que le explique Puerto uh -huh. Buenos Aires, la hidrovía uh -huh. Entonces, se está moviendo, hay más interés de pronto de, de la Argentina, en este caso con el puerto de Buenos Aires, estamos por firmar un convenio con la ANP Uruguay. Eh, en, ya lo tenemos el acuerdo operativo, pero bueno, por motivos de agenda, repito, vamos a firmarlo en enero. Y eh, fundamentalmente el trabajo en Rosario, que eso está todavía en análisis para ver cómo usamos el espacio todavía en Rosario. Argentina nos ha pedido algún análisis para mm, relocalizar... El, el espacio que tenemos ya que quedó en la plena, en plena ciudad de Rosario y con el Paraguay también lo mismo Gabriel, así que esa es la agenda diríamos hidrovía, ASPB, empresarios privados, puertos privados y otras entidades del Estado Claro, se está vinculando esta parte de los puertos privados eh, con la, la parte estatal, las gestiones y al final es, es, le estoy entendiendo eh, estas facilidades que permitan también tener ese contacto hacia Ultramar Efe, Efectivamente efectivamente es todas las facilidades que se puedan abrir en todos los espacios, en todos los puertos uh -huh. eh, para la carga boliviana. Y es más, eh, yo quisiera comentar que hay interés de privados, tanto argentinos, uruguayos, por ofrecer eh, otros eh, beneficios en la hidrovía, eh, incluso ver eh, de, de cierto tipo de puertos, cierto tipo de muelles. Lo cierto es que hay que analizarlo eh, paso a paso, por ahora esta noticia que sabemos de, de parte del gobierno, el presidente que va y da una competencia a estos puertos internacionales, el trabajar con Uruguay y el Argentina en estos días, cerrando un poco la gestión 2018. Buena noticia, sin duda alguna. Como que se van consolidando y va tomando eh, forma. Yo le decía, eh, y bueno, por lo menos entendimos, esa es una alternativa, ¿no? O sea, no es esta y no las otras, sino tenemos una opción por acá, pero también se están buscando otras opciones. Buscar a Bolivia y y que se vaya conectando ah, también con, eh, con el océano Pacífico, con el Atlántico, que nos permita ese, ese movimiento. ¿Qué pasa eh, con Hilo? Lo hemos escuchado hoy, si mal no me equivoco, en declaraciones al, al embajador de, de Perú en Bolivia, señor eh, Félix, Félix de Negri. no Félix de Negri, sí. Félix de Negri, exacto. Y decía lo siguiente, Hilo va a tener la capacidad, por lo menos estamos eh, con ese interés de mostrar eh, la capacidad, ...que se pueda mostrar una gran capacidad también para la carga boliviana. ¿Cuánto se ha avanzado en eso, David? Bueno, es eh, interesante ver el eh, análisis que hace el embajador y las autoridades del Perú. Para ello está planificada una reunión eh, entre diciembre, fines de diciembre... ...o por la primera quincena de diciembre. Uh -huh. Así quedó en un acta con la gente del Perú para evaluar todo el trabajo en Hilo... ...el puerto de Hilo, eh, lo que aseveró el embajador... Eh, peruanos sobre inversiones que ya se han hecho, 3 millones el anunciado, habían también compromisos de parte de otras autoridades de hacer inversiones mayores eh, y de parte de Bolivia todo lo que se proyecta movilizar por el Perú eh, para la gestión 2019. Eh, para ello incluso eh, estamos viendo si, si se trasladarían empresarios a esta zona de Hilo para eh, generar preacuerdos y ver en qué medida... ...se consolida una relación con el Perú, eh, mejorando siempre eh, eh, todo lo que es el puerto de Hilo... ...mejorando las condiciones, mejorando la parte comercial, la parte operativa... ...que esa es la idea, ir mejorando con la proyección de carga que le dé Bolivia... ...toda vez que Bolivia ya eh, a través de la SPB y entidades empresariales privadas... ...están viendo Hilo como una alternativa ya importante para la gestión 2019... Así que eso es lo que queremos para este mes de diciembre también y seguramente estaremos informando a través de la embajada peruana, a través de las autoridades del Perú y Bolivia, que eh, se tiene para la gestión 2019. ¿Qué se tiene previsto y con esto de la exportación, que decía el presidente Morales, de quinoa, 40 toneladas a China? Eh, ¿Se hablaba por hilos? ¿Están buscando los espacios? Si no me equivoco, es cuestión de días. ¿no? Sí, el presidente tuvo una... Eh, realmente una visión importantísima cuando visitó el puerto de Hilo en el mes de octubre uh -huh. recordaremos que estuvo el presidente Evo estuvo varias autoridades del Perú también y pudimos eh, los medios de comunicación uh -huh. cubrieron todo lo que fue la atención de una de una nave de un buque bastante grande y eh, el presidente Yeh acompañaba al presidente importadores y exportadores de quinoa sobre exportadores de quinoa e importadores también uh -huh. bolivianos llevó esta delegación para que acompañó al presidente para ver hilo y ahí sí nos pudimos contactar con varios empresarios bolivianos eh, de la quinoa ¿no? uh -huh. en todo caso eh, empresas que nosotros ni, ni, ni muchos bolivianos que ya ni se imaginan que tienen hoy día ventas en países eh, de Europa tienen ventas en China tienen eh, eh, además valor agregado a la quinoa y eh, por estas visitas ellos han comprometido también llevar carga, me imagino que parte de esos empresarios eh, han informado al, directamente al presidente que lo harán por hilo, ¿no? entonces estaremos nosotros eh, seguramente acompañando en todo lo que es esta exportación de quinoa, eh, no se olvide que siempre hay competencia, probablemente también va a haber eh, en los otros puertos, pero... Eh, en la medida que se vaya generando más exportación e importación Se va a ir consolidando el puerto de Hilo Estoy viendo como que un avance en tema de, de la hidrovía Paraguay-Paraná Los puertos, y estos enlaces, convenios que van a tener con, Arge, con Argentina Uruguay ¿no? Uruguay-Argentina eh, Hilo, por lo que decía hoy el embajador Y bueno, por lo menos se ha visto un compromiso de debilizar ¿Se está viendo algo más, David, en este sentido, en el tema de portuario? Eh, bueno, yo considero, Gabriela que el que participe ya activamente autoridades del uh -huh. Perú, autoridades de Bolivia, el que se involucra la parte privada boliviana, es una muestra de que todo el tema portuario va por buen camino. Es decir, se va concretando un trabajo importante a nivel de, de los puertos y de ahí también empiezan a generarse eh, importantes iniciativas en todo lo que es la logística, eh, también de parte de Bolivia. ¿no? Eh, habrá que analizar cómo podemos facilitar rutas, eh, precios, tarifas, habrá que analizar también qué infraestructura se requiere, la logística. Eh, por ahora nosotros como ASPB hemos visto que eh, para mandar en un puerto hay que tener también en tierra eh, todo un instrumental de infraestructura de logística que permita llevar la carga a uno y a otro lado. Así que esos son elementos que van de porto eh, mejorando en una idea ya más eh, clara y varios actores están participando en ello, por lo tanto mmm, estamos contentos de cerrar el 2018 con todo lo que se ha ido informando de parte de movilizar carga por hilo, eh, la hidrovía, eh, las alternativas portuarias y el 2019 será, o este diciembre será para proyectar eh, la gestión 2019. Quiero agradecerle David por habernos acompañado y bueno, vamos a estar atentos <coughs> a esto que lo primero que se viene que es el tema de la quinoa, ¿no? Exactamente, estaremos atentos a todo lo que es quinoa, mercancía importante uh -huh. que viene de los Estados Unidos por la hidrovía, entonces toda esta información nos está mostrando que sí es posible movilizar carga por otros puertos. Y se está uh, visibilizando aquello. Muchísimas gracias David es Sánchez, gerente ejecutivo de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, la SPB nos ha acompañado.